Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Hoy voy a ser breve, porque hoy realmente ha sido un día duro, lo he pasado bastante mal, pero bueno, vamos al, al lío. Primero de todo agradecer a todas las personas que están dejando mensajes de apoyo en el primer vídeo. Recordar que tenéis la lista de reproducción y ya nos está preparando más cosas. Realmente estoy un poco decepcionado porque ayer recibimos el presupuesto final del tratamiento, de lo que es el tratamiento de un mes y luego de en otras lo que nos va a seguir costando ¿no? y realmente hay una diferencia palpable ¿no? hemos encontrado una empresa que nos cobraba 4.000 euros por un tratamiento que se supone que es para que yo me pueda levantar de la cama bueno era una pasada al cual al final hemos eh, contactado con el instituto Gutmann de Barcelona y ahí es donde vamos a hacer el tratamiento son 2.600 euros y son o sea, cubre todo electrocardio bueno, no sé cómo se dice Encefalograma, mapping cerebral, de determinarán las zonas dañadas que tengo del cerebro. Y son, me parece que son, lo tengo aquí apuntado, 20 sesiones de 30 minutos durante un mes. Si ya noto mejoría, motriz, pues miraremos de tal. Pero la verdad es que han puesto mucho de su parte y estoy agradecido de que, de que hayan puesto facilidades. Porque ahí ves, veo que algo tan básico como la salud mental de la gente, no puedo entender cómo alguien se quiera lucrar tanto. O sea, son tratamientos caros, pero evidentemente eso y aparte es una, una técnica novedosa aquí en España pero lo que no puede ser es que hay gente que, esto por ejemplo es mi última oportunidad si esto no sale bien me tendría que ir a algo tipo teco o algo así y imaginaros para mí lo que es una persona junto con mi mujer o sea, ganar lo que tienes que ganar y además ganar 2.600 euros extra al mes por tanto, gracias a todos por las donaciones por avanzado y a todos por los comentarios hoy quería mencionar a una persona que es Ángel Gaitán vamos a intentar mencionar algunos streamers y bueno, creadores de contenido conocidos, y quiero mencionarle porque realmente él se ha, ha hecho muchas causas eh, benéficas, hizo una hace breve, montó todo un evento, regaló un coche, es un tío que realmente dice las cosas de cara, tiene un producto que es increíble en su página web que es el Nice Hearing, que os recomiendo que vayáis, y es una persona que, aparte de ser mecánico, yo creo que es una grandísima persona. Dice mucho de él, cómo se comporta, cómo lucha por causas sociales. Y espero, Ángel, que me puedas ayudar con todo esto. Como te digo, eh, sabemos que el tratamiento que me tienen que hacer transcranial eh, son de 2.600 euros cada mes. Pero yo te prometo que si me ayudas, eh, te voy a donar lo que lo que sobre de, de, de los beneficios de las cosas a la asociación que tú me digas, sin ningún tipo de problema. Como sabéis, también estamos donando la colección de videojuegos de Gamecube. Eh, que cuando lleguemos a los 100000 suscriptores, lo que vamos a hacer es, los que habéis comentado más, de momento es lo que se me ha ocurrido, pues vamos a ir regalando. Os hoy, hoy os hablo del Mario Kart, ¿de acuerdo? Es otro de los juegos con los que he pasado toda mi vida, y es un juego increíble. Un juego increíble que os recomiendo. Vale, aquí tenéis el CD. Como podéis ver, está perfecto. Yo me he pegado unas viciadas con mi hermano, esto me acuerda de todas las temporadas que yo estaba con mi hermano jugando. Y nada, simplemente eh, deciros, y aprovechando el Mario Kart Double Dash, que yo tengo la gran suerte de tener una gran compañera de vida que me ayuda, y si no fuera por ella no sé cómo afrontaría los días. Este juego es una gran referencia. Puedes conducir solo, pero no llegarás muy lejos. Gracias a mi mujer yo puedo llegar hasta donde he llegado, y se lo agradezco de corazón, así como a todos vosotros, porque sois gran parte de mi vida. Si os van a compartir las estadísticas y las historias de lo que vamos avanzando, cada vez estamos eh, acumulando más dinero, más visitas. TikTok está creciendo exponencialmente y yo os lo agradezco de corazón. Mañana espero poder grabar vídeo y que me veáis sonriente otra vez. Ahora me voy a descansar porque es lo que necesito, pero de verdad. Os quiero muchísimo y mañana nos vemos sin falta. Un abrazo y hasta la próxima.